activo el parcel 1 los objetos que se están aproximando ahí en una dirección a lo largo del eje x y otra perpendicular. Entonces tienen que determinar la velocidad que tiene un objeto con respecto al otro. El segundo problema espacio-tiempo de Minkowski en un diagrama de espacio-tiempo y tienen que hallar una relación cuando ocurre que estos están separados tipo tiempo el problema 3 es sobre transformaciones de Lorentz en una configuración que no es la estándar tienen un vector con ciertas componentes en esa base transformarlas para un sistema eh, en reposo y lo mismo para las componentes de un tensor en el que la bueno el tensor no tiene tiene componentes no triales las que están ahí en el cuarto problema tienen una carga que produce un campo eléctrico esa carga se mueve. Entonces, desde un punto de vista de un observador de laboratorio, la carga está produciendo en un campo eléctrico, pero también en un campo matemático. Primera llamada. Hola, ¿qué tal, cómo estás? estudiar cómo se ven esas características en otro sistema de referencia y en particular, dadas esas características, es decir, que son perpendiculares y que ambos tienen la misma magnitud, en otro sistema de referencia, en cualquier sistema de referencia, esas características se van a preservar. Pero dado que vamos a tener más tiempo para entregarlo, entonces pueden ganar puntos extra contestando el 5. Si lo contestan bien, si no está bien contestado, se califica sobre 4. El problema 5 es el de un todo o nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? No hablamos desde la semana pasada. <ríe> Buenos días. Bueno, bueno, hoy vamos a ver el... Me empiezo a grabar en un segundito. se ve bien la pantalla okay. y vamos a ver este, este teorema de eh, eh, bueno, este es un criterio bastante curioso y, y bueno ya es para empezar a aligerar también o sea, digamos, las sea, cosas este, un poco en el sentido de que habíamos estado siendo demasiado técnicos, ¿no? El, bueno, eh, el teorema de Cauchy, ya sea en triángulos, en rectángulos, en dominios simplemente conexos, su versión homotópica, pues pasan a ser cuestiones como muy, muy, muy técnicas, ¿no? Eh, bueno, dices, ah, sí está padre que no dependa de la curva. Pero pues, si alguien, este, bueno, uh, estas cuestiones de, de como uh, independencia de una trayectoria, uh, bueno, o de reparametrizaciones, dicen ah, pues sí, sí está padre, pero, ¿y luego qué? O sea, ¿para qué hicimos esto? no Algo nos debe permitir uh, hacer esto. Uh, y justo este teorema de Morera nos va a permitir este... Un, un pasito adelante, ¿no? y en este, bueno, un paso adelante, nos va a permitir ver este, a qué vamos, qué vamos a estar haciendo o qué tipo de resultados padres vamos a tener. Bueno, a mí de repente me gusta hacer las cosas al revés. Y bueno, el, el teorema de Morera, en pocas palabras, lo que dice es, nos tomamos a un, una vía los complejos, una función continua, y vamos a pedir que las, que las integrales a través de, de ciertas trayectorias, o sea, trayectorias triangulares, sean cero, ¿no? para cualquier trayectoria triangular, es decir, yo me tomo un triangulito y esa integral de es cero. Realmente pues ya no, como la integral va a ser cero, no importa la dirección del triangulito, si va de ida o de regreso, porque pues, menos cero es cero, ¿no? Para cualquier triangulito si yo integro ahí esa integral es integral de cero. Entonces si todas las integrales son cero entonces la función es holomorfa. A ver, ¿se acuerdan que es el teorema de Cauchy? Voy a regresar un poquito nada más. El teorema de Cauchy nos decía, oigan, si nos tomamos una función holomorfa y una curva cerrada. Entonces la integral es cero. Entonces vean, o sea, digo, bajo el supuesto de, del teorema fundamental del cálculo, cuando se puede, o sea, con la antiderivada, era de esperarse que la integral fuera cero, bajo el supuesto del teorema fundamental del cálculo cuando tenemos la antiderivada. Pero, esto es un resultado este, de regreso, ¿no? Oye, pues si la integral es cero, la función es derivable, es solo morfa, ¿no? No, no sé si ven que está como curioso y este empieza a estar interesante el resultado. ¿O qué opinan? Digo, no hay mayor problema este que me escriban, los espero, pero les llama la atención el resultado, se les hace curioso, al menos así como. Sí, no. ¿Qué les parece el resultado? Una, una forma curiosa de demostrar que algo es este, diferenciable, ¿no? Viendo que todas sus integrales son cero. Bueno, no todas, las triangulares, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a demostrar esto? Vamos, de primera instancia, a replicar un poquito la construcción del antiderivado. ¿Se acuerdan cómo hacíamos este la antiderivada, ¿no? La antiderivada la construíamos cuando la hicimos tomándonos como esa parte de la independencia de la trayectoria. Esta curva cerrada la partíamos en dos curvas. La antiderivada la construíamos. Nos damos un punto en el dominio y creamos un F mayúscula de Z, donde F mayúscula de Z era... La integral a través de una curva que empezara en este W y terminara en Z. ¿no? En este tipo de teoremas, pues decíamos que, bueno, que todas las eh, este, la integral de f a través de cualquier curva cerrada era cero, lo que era equivalente, o bueno, que si rompíamos tomamos esta curva que va de esta curva gamma que va de w a z y consideramos cualquier otra curva eh, podríamos generar una curva cerrada no haciendo o sea si tomamos otra curva lambda que va de w a z pues gamma más menos lambda es una curva cerrada entonces esa, esa integral nos daba cero no y ahí ya nada más usando los lemas que, que vimos, veíamos que las dos integrales tenían el mismo valor. O sea, justamente lo que, está, lo que se escribe aquí, ¿no? Eso es como comúnmente le hacíamos, ¿no? Pero eso es bajo la hipótesis que bajo cualquier curva cerrada tuviéramos que la integral sea cero. En este caso particular... No, la hipótesis no es que sea bajo cualquier curva cerrada, sino que solo tenemos estas curvas, o sea, estas trayectorias triangulares, ¿no? que obviamente son curvas cerradas, pero no son todas, son algunas nada más. Entonces, tenemos que, que ser un poquito más finos. no Entonces, No vamos a ser tan, ¿cómo se dice? Tan laxos en nuestra definición para definir esta F, porque no lo podemos hacer. Pero lo que sí vamos a hacer es, este, porque no, no podemos tomarnos cualquier curva que empiece en W y termine en Z, pero lo que vamos a hacer es definir esta F como de una forma local, ¿no? Es decir, tenemos este W. Entonces, aquí sí vamos a ocupar, o se va a hacer de nuevo implícito, digo explícito, perdón, que el dominio es abierto. Porque al ser abierto, la definición de abierto es que existe una bola, o sea, para cada punto, pues vamos a tomar un punto A. Y va a existir una bola radio R, pues existe el radio, no sabemos cuál es el radio, pero al menos existe, de tal manera que esa bola está contenida en A. ¿vale? Entonces, esa es la definición que, este, que se ha abierto. Para cualquier punto de A, A minúscula, en A mayúscula, existe un radio de tal manera que la bola de radio R centro en ¿no? este contenido. Entonces, ¿por qué lo queremos hacer así? Porque vamos, de alguna manera, a pensar de forma ya más, un poquito más local. No vamos a agarrarnos puntualmente a A, sino vamos a definir esa F ya no en, la, en todo A, como estamos acostumbrados sino vamos a pasar a definirlo en la bola, y vamos a replicar ese proceso, pero, o sea, lo vamos a replicar tanto como podamos, de nuevo, vamos a querer decir, ah bueno, vamos a agarrar f de z, va a ser la integral de f de z a través de una curva gamma, pero ¿qué curva gamma? En el caso que teníamos de la antiderivada, decíamos, ah, pues cualquiera. ¿Por qué? Porque que fijamos un W en el dominio y, pues, cualquier curva de W a Z, su integral vale lo mismo, ¿no? Con respecto a Z. En este caso, pues, no, no sabemos que valga lo mismo para cualquier curva. Entonces, nos vamos a ir un poquito con más cuidado y vamos a ser finos en el siguiente sentido. Vamos a escoger esta gama. Esta gama la vamos a escoger, pero muy puntualmente. ¿Y quién va a ser gama? Ah, pues va a ser el segmento de recta que conecta a W con Z. Acordémonos que las bolas son convexas. Es decir, si yo tomo dos puntos en una bola, este, el segmento de recta que que conecta esos dos puntos, está contenido dentro de la bola. Digo, es un ejercicio sencillo de ver. Eh, se sigue directamente de la desigualdad del triángulo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí de cómo está definido F mayúscula? Yo voy a definir F mayúscula en una bola con centro A y radio R, ¿no? Y lo voy a definir como la integral de F a través de gamma, donde gamma ya no es cualquier curva, son los segmentos de gamma, ¿no? Que va de W a Z. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es descomponer este gamma un poquito. Es decir, esta integral la voy a partir como la suma de dos integrales, porque voy a partir gamma como gamma 1. ¿Quién va a ser gamma 1? Ah, bueno, pues va a ser el segmento de recta que va de W a Wz, y gamma 2 va a ser el segmento de recta que va de... Z0 a Z. Es decir, me tomo un Z0 que también esté en la bola. Arbitra Como dicen, arbitrario pero fijo, ¿no? Y considero esos dos segmentos. ¿Vale? Ahora, lo que tenemos, y aquí es donde se usa la hipótesis de los triángulos, pues realmente lo que resta es el, el tercer lado, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esta primer gama 1, esta integral va de W a Z0, entonces esto es f de Z0, ¿vale? Nada más por, por definición de f, lo podemos pasar restando. Aquí este error de notación, aquí deberían de haber sido todos as, porque Z no es la variable con respecto a la que estoy integrando. Hay una disculpa, typos. Había demasiadas variables en esta prueba. Entonces, simplemente pasamos despejando. Ahora, al pasar despejando. Lo que me gustaría ahora es dividir, dividir entre z menos z0. Ok, voy a dividir ambas partes entre z menos z0. Hasta aquí no hay mayor problema, ¿no? Le estoy aplicando a los dos lados de la ecuación lo mismo. Donde va a haber un poquito de problema es que les voy a decir que ahora vamos a restar menos f de z0, f minúscula. Y les voy a decir que esto realmente me da 1 sobre Z menos Z0 de la integral de F de A menos F de Z0 con respecto a D de A, con respecto al a, digo, a través de la curva gamma 2. Entonces, ahí es, es, no les voy a decir que me crean porque realmente les voy a explicar por qué, ¿no? ¿Analicemos? O sea, la integral es lineal, entonces lo único que tenemos que analizar es realmente quién es esta parte, ¿no? ¿Quién es la integral de f de z0 con respecto a gamma 2? Pero noten que f de z0 es un escalar, entonces al ser un escalar pues, lo puedo sacar y realmente lo único que tengo que calcular. ¿Es quién es esta integral? Gamma... Este, la, la función constante 1 con respecto a gamma 2, la integral a través de gamma 2. Bueno, pero ¿quién es gamma 2? Es esta curva que va del 0 a 1 en los complejos. que en t vale z0, 1 menos t, más zt? Es decir, este es el segmento de recta que, se da, este, que empieza en Z0 y termina en Z. Si se dan cuenta, este segmento de recta, si yo lo evalúo en 0, vale Z0. Y si lo evalúo en 1, vale Z. Entonces, gamma 2 ese. Ya lo, lo parametricé, ¿no? Estoy diciendo explícitamente quién es ese segmento de recta. Bueno, ¿para qué les digo quién es este, puntualmente ese segmento de recta? Porque, pues, queremos sacar su derivada, ¿no? Ya su, su derivada, digo, para calcular la integral, pues, su derivada es, si se dan cuenta, Z menos Z0. La derivada de esta parte es Z y la derivada de esta parte es menos Z0. Bueno, ahora sí, la integral de esto es la integral de la función evaluada en la curva. La función es la constante 1. O sea, eso no aporta por la derivada de la curva. Entonces, esta integral, la integral de 1 a través de gamma 2. Pues no es más que la integral de 0 a 1 de z menos z0 de dt, en la, la nueva. Pero pues esa ya sabemos quién es, ¿no? Esa integral es z menos z0. Entonces, ahora sí, si nos fijamos aquí, ya sabemos que lo que está esta integral vale z menos z0. Entonces, podemos despejar, y al despejar, tenemos que f de z0 lo podemos escribir como 1 menos z, 1 entre z menos z0, de la integral de f de z0 a través de gamma 2. O sea, realmente no estoy diciendo mucho. Es una versión un poquito más sofisticada de integrar una constante, ¿no? Pero ahora sí queda más claro que una vez que yo veo, yo tengo este f de z0 expresado con esta integral, cuando yo resto de ambos lados de, este, de esta ecuación f de z0, pues de este lado pues lo estoy dejando igual, pero de este lado lo puedo expresar como meter dentro del integral menos f de z0, ¿no? Eso es lo que justifica que lo puedan meter dentro de la integral. Bueno. Y pues vamos a, a regresar a ese teorema de, que acotábamos por longitud de curva, ¿no? Y a ver si vamos a dar una serie de argumentos este, muy de cálculo/slash análisis, pero bueno. Y cálculo 3, ¿no? Acuérdense que toda función continua en un compacto es acotada, ¿no? Entonces, pues, F es acotada en la imagen de gama 2, ¿no? Gama 2 es un segmento de recta. O sea, su imagen, pues, realmente... Sí, es un segmento. Su imagen es un segmento de recta. Al ser un segmento de recta, es cerrado y acotado. Es compacto. Entonces... Una función continua en un compacto está acotada. ¿Ok? En particular, como f es acotada, si yo le resto a f, f de z0, pues sigue estando acotada, ¿no? O sea, quizá me mueva la cota, pero sigue estando acotada. Y no hay mayor problema. vale pero vean este A ver, un segundito es que <ríe> z0 lo estamos fijando. La cota, vamos a suponer que el que, está, el que estamos moviendo es Z. Entonces, esta cota depende, o sea, a esta cota la vamos a llamar M de Z, no de Z a Z. por favor, de 0 es M de Z, ¿no? Es decir, acuérdense que gamma 2 va vale de Z, de, bueno, de Z a 0 en Z pero vamos, al que vamos a mover es a z, no a z0, ¿va? Entonces pues como, como al que vamos a mover es a z, pues la cota depende de z. Es decir, si z se acerca mucho a z0, pues esta cota, como la función es continua, F de Z se va a acercar a F de Z0 y esta cota se va a hacer muy chica, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Lo que quiero hacer es esta cota chica. Ahora, la otra cuestión es que gamma 2 va de z en z0. Entonces, su longitud de curva, pues realmente es la distancia que hay de z en z0. O sea, es la norma de z menos z0. Quería hacer estas dos observaciones. Esta cota m de z depende, o sea, la cota depende de z, que vamos a mover es z, no z0. Y que como la función es continua, o sea la cota obviamente no es única, pero como la función es continua, podemos escoger una sucesión de cotas de tal manera que cuando z se acerque a z0, esta cota, esta, esta, esta cota también tienda a cero, ¿no? Porque la función es continua, justamente. Ahora, de esta igualdad, vamos a sacar la, la norma. De la primera parte lo vamos a dejar igual. De la segunda parte vamos a este, hacerlo por partes. Primero sacamos el cociente. O sea, 1 entre z menos z0. ¿Eso sale? Ok. Y analizamos la integral. O sea, nos quedaría la norma de la integral. Pero la norma de la integral ya vimos que está acotada por la longitud del arco. Que ya estamos diciendo que es la, la norma de z menos z0 por la cota de lo que esté adentro, que es m de z. Entonces, esto, este, la norma de z0 menos z0 entre la norma de z0 menos z0, pues es 1. Entonces, estamos viendo que realmente esta parte está acotada por m de z. ¿Vale? De hecho, esto, se dan cuenta, estoy siendo... Debe haber un adjetivo, pero no sé cuál exactamente. O sea, m de z0, m de z lo puedo dar inter, este, Se puede encontrar gracias a las epsilons y las deltas, ¿no? De hecho, se, se puede hacer al revés. Se puede hacer al revés porque más bien, o sea, la continuidad también te dice, si tú quieres dar una cota, yo te digo qué tan cerca tiene que estar z de z0 para que esa cota sea válida, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, bueno, lo que les mencioné desde hace rato. Que por la continuidad de f, si yo tomo hago z tender a z0, entonces la cota, bueno esta función como de cotas, m de z tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando z tiende a cero, a z0, pues esta cosa como está cotada por m de z, entonces pues, también va a tender a cero Pero que esto tienda a cero quiere decir que esta F mayúscula que construimos tiene como derivada a F minúscula. ¿Ok? Entonces, F es antiderivada de F minúscula. ¿Ok? Entonces, ustedes me van a decir, a ver, ¿qué queríamos demostrar? Nosotros queremos demostrar que F minúscula es holomorfa, o sea, es diferenciable. Y tú me estás demostrando que tiene antiderivada. Como que eso no era lo que queríamos, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hicimos así? Porque me estoy adelantando un poquito. Y el siguiente tema que le toca a Jaime, un segundito, tengo que volver, se paró la grabación. Es un tema un poquito todavía más técnico. Es la fórmula integral de Cauchy. Es un, sub, es un super tema, pero sí es técnico. Y uno de los corolarios de la fórmula integral de Cauchy, bueno, una de las cosas que permite es demostrar que si una función es holomorfa, tiene derivadas de todos los órdenes. Comúnmente, este, bueno. Les menciono, ahí hay un abuso de notación y hemos querido ser muy, este... con ese abuso de los nombres, para que coincidan lo más posible en, lo, en la cuestión real. Pero ya lo mencionamos, a las funciones derivables en el sentido complejo también las llaman analíticas. Analítico significa que tenga serie de potencias. Entonces, una función holomorfa, o sea, una función holomorfa, o sea, derivable en el centro complejo, es analítica. Tiene derivadas de todos los órdenes. De hecho, es la forma que enuncian que tenga derivadas de todos los órdenes. Toda función, toda función holomorfa es analítica. Así, lo, así, así se enuncia. No me gusta, y creo que ahí sí este, coincido bastante con Jaime, decirlo así. Digo, no, no me gusta llamar este, de primera instancia las funciones holomorfas analíticas, porque si llamamos al holomorfo analítico, decir el, el enunciado toda función holomorfa es analítica, pues ya no tiene mucho sentido. Porque si empezamos a llamar este analítico al holomorfo, que, que sí coinciden, ¿eh? bueno, caso complejo, el teorema se, o, se tendría que enunciar toda función analítica es analítica. Entonces, si dices, toda función analítica es analítica, pues no estás diciendo mucho. Por eso preferimos diferenciar, ah, miren, holomorfa, y la, el siguiente resultado es, toda no el siguiente, porque ya tardamos bastante, toda función holomorfa es analítica. O sea, tiene derivadas de todos los órdenes. Y aún así, Jaime y yo somos bastante quisquillosos, no nos gusta llamarlo todavía analítico, porque analítico no significa que tenga derivadas de todos los órdenes. Es, analítico es un poco más fuerte. O sea, es que tenga esas derivadas y que tenga su serie de potencias que convergen. Porque en el caso real hay funciones que son, tienen derivadas de todos los órdenes, son suaves, pero no tienen serie de potencias. Eso les digo, somos un poco quisquillosos. Pero bueno, no creo que ese sea nuestro mayor problema. Más bien, o sea, no lo hacemos para, para molestarlos a ustedes, sino los, los, los hacemos porque... pues Bueno, luego se confunden las ideas. A mí me pasaba. Y hay una frase que me gusta mucho... Este, que explica muy bien esto, que dice que un poeta es aquella, persona, este, es aquella persona que a una cosa lo llama de diferentes formas, y un matemático es aquella persona que a, a diferentes cosas las llama de la misma forma. Sí, es algo que tendemos a hacer los matemáticos y es un chiste y por eso me da risa. Porque acabamos llamando las cosas de la misma forma. Por ejemplo, en esta demostración pues, me faltaban letras y no me gusta cómo se ve la de la integral. Bueno, regresando. Demostramos que tiene antiderivada. Es decir, Demostramos que existe una F mayúscula, de tal manera que su derivada es F minúscula. Pero como F mayúscula es holomorfa, entonces tiene derivadas de todos los órdenes. Como tiene derivadas de todos los órdenes, la segunda derivada de F mayúscula es la derivada de F minúscula. Entonces, por lo tanto, F minúscula, pues es holomorfa. Su derivada es la segunda derivada de la de arriba. Digo, eso es una consecuencia del tema de, del índice de Cauchy, que es el siguiente tema. Pero queríamos darles como un respiro para que no entrar, o sea, no tener tanto tecnicismo. ¿no? Entonces, está curioso el asunto, ¿no? ¿Cómo vamos a demostrar que algo es este analítico? Ya no por límites. Ah, integrando. ¿Sí? Curioso. O sea, y literal evaluando, ¿eh? O sea, si se, si, se, si se dan cuenta, esto se puede hacer evaluando simplemente. O sea, ya ni siquiera calculando este límite en cada punto. Ah, no, tómate la integral de, un, de cualquier triangulito. Bueno, esta es una versión con hipótesis este, este, debilitadas. La versión conocida es esta, que esto es lo que sí se conoce como el teorema de Morera, que si nos tomamos una función continua en un abierto, que para cualquier curva cerrada, sea uno a trozos, se tiene que... Integral es cero, entonces f, f es holomorfo. Ahora, si se dan cuenta que si se vale para cualquier curva cerrada c uno a trozos, pues eso implica que se vale para cualquier triángulo, ¿no? Entonces hicimos la versión difícil, por llamarlo así, entre comillas, del teorema de Morera. Bueno. Ahí hay unas cuestiones este, bastante interesantes que, que solo se las voy a platicar y no las escribí porque sí, si, o sea, sí si es como... ¿cómo decirlo? Es de interés para un curso, si quieren, un poquito más avanzado. Y una de las cosas que se puede estudiar es el espacio de las funciones holomorfas, ¿no? Entonces, al querer estudiar el espacio de las funciones holomorfas, lo queremos estudiar como su geometría o su topología. Entonces, una de las condiciones que tenemos de las funciones holomorfas es este, bueno, una de las condiciones en, topo en topología que nos gustaría es ver si un conjunto es cerrado, ¿no? y una forma de ver que algo se ha cerrado es que toda sucesión convergente converja un punto dentro del conjunto entonces esto nos da como un criterio medio curioso para ver que el límite de funciones holomorfas con cierta condición sigue siendo holomorfo y, y, y les digo es un tema un poquito más avanzado pero la cuestión es que realmente el límite de funciones diferenciables no tiene por qué ser diferenciable. Aquí, con, yo con, teniendo cuidado con los dominios y cómo tenemos la convergencia, pues, pues sí, sí se va a respetar, ¿no? ¿No? Por mi parte creo que es todo el teorema de Morera, al menos de que tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces nos vemos ya en el siguiente capítulo para ver el teorema de Lubi. Ok, bueno. O, eh, ¿Alguna cosa que no haya quedado claro, Naomi? ¿Algún comentario? Algo? Bueno, perfecto. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bueno, si tienen dudas este, de las cuentas, o sea, bueno al rato este ven me pueden escribir un correo sin problemas ¿eh? con toda confianza hasta luego bye